Hola a toda la comunidad sorda de Colombia, un gran saludo. Hoy les quiero compartir información acerca de la licencia de conducción. Hoy, 22 de marzo, tenemos registradas en total, imagínense ustedes, 550 personas sordas, y eso me alegra muchísimo, pero no es suficiente. Esperamos que cada uno de ustedes puedan registrarse y seamos más de 600 personas sordas registradas o incluso más. Si quieren saber si ya están registradas en el listado que estamos compartiendo, aquí lo encuentran.